Bienvenido a otra edición de nuestras entrevistas en nuestro canal de YouTube Telenor.com.do donde las personas pueden conocer más de cerca a sus figuras principales de San Francisco de Macorís sea político, del entretenimiento, de deporte y venimos ahora con algo eh, sumamente interesante para ustedes cada semana como siempre subiremos una, una entrevista nueva de una personalidad eh, de aquí de San Francisco de Macorís y en esta semana nos tocó eh, entrevistar al señor Vladimir Paula. Vaya hermano, Génesis. El hombre sobre ¿Todo, todo. Sobre todo. El hombre sobre la todo. La fuerza, sobre todo. La fuerza, la fuerza, esa, la fuerza informativa, Esa hermano. fuerza informativa fue un eslogan de, o sea, eh, de... Eso es algo nosotros siempre, eh, eh, eh, verdad, hemos llevado eso por dentro, de la fuerza, del ánimo, del... del y sabes verdad que nosotros... De, de, de público conocimiento de todo Que formó parte también de una banda musical Ya en la parte que nos llena, la artística okay. Y nosotros siempre tenemos el eslogan De la fuerza con con quemado Y de ahí okay. entonces llevamos, adaptamos A, a la a fuerza, a sobre eh, todo Antes que comencemos a hablar de los programas de televisión Y todo eso, vamos con tus inicios Vladi, eh, cómo fue en la niñez Cómo trabajó Vladi eh, su, su, Sus proyectos personales de comenzar a, a trabajar en, en los medios de comunicación en la música cómo fue tu niñez claro mira yo fui un niño siempre muy inquieto muy inquieto por este san francisco de macorís soy de san francisco de macorís eh, de una zona rural ¿De qué, de qué a tres kilómetros de aquí de guisa de torre de guisa soy de guisa eh, por aquí verdad en la salida en agua proximidades eh, para ubicar las personas por ahí eh, donde están eh, zonas, eh, ¿cómo le digo? ¿Qué decirle? Nestlé, algunos alguna zona, bueno, más esa, para acá. Zona. Mucho más, mucho más para acá, mucho más para acá. Ahí por la zona de, del pelotero franco-macorizano Hansel, Hansel Alberto. Hansel Alberto, sí. Fui una, un niño desde, desde muy pequeño, inquieto, con muchos deseos de superación. ¿Eres hijo único? Eh, no, somos tres. Somos somos tres. Eh, de, Crea, criado en el, en el núcleo completo de familia. Así mismo es. Eh, una hembra, hermana mayor y otro hermano, ¿verdad? Eh, criado ahí en Huiza. Desde pequeño sentimos una gran inquietud por los medios de comunicación. Déjame decirte, Genesis, que aunque no nos inclinamos por esa parte, nos gustaba mucho la radio en aquel entonces. Y me recuerdo siempre que yo escuchaba a los DJ, los denominados DJ, que le ponen adoración. Y yo decía, wow, yo quiero ser DJ. DJ. Pero, DJ, sí, en ese tiempo me gustaba la, me, me gustaba hacer DJ Quería ser DJ En ese tiempo yo creo que escuchaba Néstor Montañita y, Ah, y para y allá que voy, oh, para allá que voy Entonces yo escuchaba, me recuerdo de, de Néstor Montaña Que yo siempre escuchaba y lo esperábamos todos El Hip Parade de la semana con Néstor Montaña Y esperábamos también, me recuerdo Para tiempos de Navidad que, que eh, Néstor Montaña siempre Si era en el año, eh, por ejemplo, de 1980 eh, pues de 1990, Néstor Montaña decía las 90 de las 90 las 90 canciones más pegadas eso es lo que tú escuchabas ¿no? sí, sí, o sea, muchas, muchas radios y, y escuchaba mucho también la noticia AM ¿A quién tú, y mi este radio 1070 tú eras más inclinado a la radio la, la radio en aquel entonces, cuando era un poco más pequeño y escuchábamos mucha noticia me recuerdo que yo estando pequeñito y valga verdad eh... <ríe> para don Antonio, que yo lo escuchaba, yo decía, Antonio María, wow, y escuchaba, trrrr. recuérdate la gran pegada que tuvo, mi Radio. Radio 1070, y el noticiero también, el noticiero de, de, de, de Ibi Radio en aquel entonces, y yo escuchaba mucho a Mateo Joná Castillo, eh, que lamentablemente, ¿verdad?, eh, partió a destiempo en un fatal accidente, el periodista Mateo Joná Castillo, y vaya, luego nos seguimos inclinando, y cuando entramos ya al liceo, Ercilia Pepín, Ahí conocimos entonces a nuestro querido hermano y compadre, Leonardo Herrera, el Daco. Daco. Daco, joven trabajador de la cultura en San Francisco de Macorís. Daco es, es integrante del grupo Concon con De Concon con Quemano, claro, claro, que sí, claro que sí. Entonces, y junto, mi hermano, con Dan, junto con Daco. Daco. Entonces Daco me dice, estábamos hablando de eso. Y tú sabes que cuando uno está en la secundaria siempre dice, ¿qué tú piensas estudiar? Y yo decía, bueno, a mí me encanta el periodismo. Y él me decía, wow, periodismo, porque yo tengo un tío que es periodista, yo decía, pero ¿quién es el tío tuyo? Mateo Joná Castillo yo decía, wow, yo lo admiro, yo lo escucho. Nos inclinamos, nos inclinamos, ¿verdad? Y luego ya cuando comenzamos entonces el proceso de la universidad, eh, ahí vino la, la, la, la, el interés nuestro de estudiar periodismo, de ingresar a la carrera de periodismo. Como profesional del periodismo, eh, Blavi, tus primeros inicios, ¿cómo... ¿Te introduces a los medios de comunicación, a la televisión? ¿Cuál fue tu primer proyecto de televisión? Mira, a propósito de eso, ¿verdad? Cuando llegamos a la universidad, que sentíamos ese deseo ya de estar en los medios de comunicación, eh, conversábamos, recuerdo yo como ahora, con... Yo tenía una clase de química, laboratorio de química en la UAS, recinto aquí, San Francisco de Macorís. Ahí conocimos al maestro Carlos Martínez, maestro de química, y yo compartía en ese momento la clase de laboratorio con una niña que se llamaba, una joven que se llamaba Ana María. Y Ana María eh, me decía, ella también le gustaba mucho la crónica deportiva. En ese momento también, como yo sentía el interés y tenía esa chispa, yo siempre vivía con, con, con hablando como si fuera un locutor y narrando y, qué, y me, me inclinaba mucho por el deporte también. Y me recuerdo que Carlos Martínez decía... Mijo, pero tú tienes un gran talento yo le decía, me gusta el periodismo maestro Eso es lo que estoy estudiando Y dice, wow, esta jovencita que está aquí al lado tuyo también Ana María Le gusta el periodismo y le gusta la crónica Y yo decía, bueno a mí me gusta la crónica también Y entonces en ese momento él nos propuso y dice Bueno, ¿qué les parece a ustedes si rentamos un espacio En el circuito Arcoíris Televisión, Canal 49, el 49. El, En el 49, claro eh, Llegamos al 49 en ese momento... Ahí fue de empezarte. Eh, ¿Aproximadamente qué año fue eso? Hablamos... ¡Wow! ¿Qué te puedo decir? Quizás eh, 2002, por ahí. 2002. 2002, más o menos. Pero previo a esto, antes, antes de decirte ya, cuando iniciamos formalmente, que Ana María y yo llevamos ya a la televisión el proyecto Deportes Live. Deportes Live. Deporte Live. Era Esa tu primer proyecto. Primer proyecto personal nuestro, Deporte Live, con, con la compañía de Ana María. Eh, era un programa deportivo Pero como lo decía era, era eh, o sea, No nos enfocábamos solo en, la, en, en, en, en, en, en dar los parciales del béisbol Y del baloncesto, no Nosotros abarcábamos Y me atrevo a decir sin temor a equívoco Que en ese momento comenzamos a innovar En la crónica deportiva con muchos, de, de, de, eh, de comentar De comentario yeah, de, de, yeah, de, de, eh, Ser más cerca del fanático sí, sí, E incluso de presentar De presentar gráficas En aquel momento con animación que creo que Jorge Luis, que está aquí detrás de la cámara, puede decirte también, porque trabajó con nosotros en aquel momento que innovamos, presentábamos pantalla con los nombres, con, con los logos de los equipos, que en aquel entonces era muy difícil porque la tecnología, imagínate. Pero previo a esto, déjame decirte, eh, Génesis, se me había escapado, formamos parte también de lo que fue Arco Noticias. Arco Noticias fue un proyecto también que surgió dentro de la Asociación de Estudiantes de Comunicación de la UAS, en ese momento nosotros formábamos parte y de la cual en algún momento también la presidimos esa asociación y surgió Arco Noticias también en el Canal 49 y nosotros en ese momento eh, nos tocó la sesión de deporte. El Iniciamos y sí, a partir del 2001... En cual, el momento en que inicia, todo fue en base al deporte. En base al deporte, sí, duramos mucho no tiempo. ¿No tenía nada que ver con, con algo no, no, noticias? No, nada duramos mucho tiempo, duramos mucho tiempo en la crónica deportiva de aquí de San Francisco de Macorís. Formamos parte de ¿Qué la... ¿Qué pasó so con ese proyecto? que eh, Deportes Live. En aquel momento era, era, era para, para, para sobrevivir el proyecto, era muy puesta arriba. Eh, en aquel momento el comerciante, el empresario de San Francisco de Macorís, quizás no le daba el... el, el no el respaldo, sino no conocía. Junior dijo en. No en, conocía. En, en, perdón sí. que te interrumpa. Junior dijo en una entrevista, en la eh, entrevista pasada en nuestro canal de YouTube, que los deportes, los programas de deporte, no tienen todavía un respeto por en, en el, en el empresariado. Así mismo es. Y segundo lo que dice el, el hermano Junior Matrillé, porque en aquel momento, mira, no voy a decir el nombre, pero siempre lo tengo, ¿verdad?, muy dentro de mí esto. Algo que en aquel momento me frustró. Y fue que yo fui a tocar las puertas de un comerciante de aquí de San Francisco de Macorís en la Avenida Libertad y cuando le fui a presentar la propuesta él me dijo, no, yo no quiero ayudar, ahora mismo no puedo ayudarte. Yo entendí y le dije, ¿cómo ayudarme? Sí, no, que no puedo ayudarte ahora, no, puedo, no tengo presupuesto para eso, para ayudarte. Yo me decía y me hice una autoevaluación a mí mismo y decía, pero ¿cómo ayudarme? ¿Cómo ayudarme si yo, te si yo le estoy ofreciendo un producto, un producto para promocionarlo? En, en el programa nuestro Y en ese momento fue muy difícil Para nosotros, porque como te decía Mantuvimos esa percepción De que el comerciante no quería eh, eh, eh, Entrar ya en el proyecto económicamente tú no dependías de eso No, no, claro que no Tenías que trabajar extra Sí, de... sí, en, en ese momento nosotros Creo que Porque venimos de hacer muchas cosas uh -huh. Venimos de hacer muchas cosas Desde, de nuestra, trabajo. desde, desde nuestra adolescencia Claro que sí nosotros venimos, y sin temor a equívoco lo puedo decir, desde, de, de, desde abajo, pero con lealtad y, y, y con mucha dignidad. Desde abajo te digo, de venir de, desde ser, eh, claro, siempre en el aspecto técnico profesional. Nosotros venimos desde ser, desde la adolescencia, desde técnico industrial, mecánico industrial, de trabajar en talleres, de trabajar en empresas eh, grandes, de aquí de San Francisco de Macorís, y en ese momento, quizás en nuestra adolescencia, de esa parte era que nosotros ya... Claro, siempre como adolescente y, y, y recibimos el respaldo de nuestros padres. Siempre lo recibíamos, hasta el tanto que lo, nuestros estudios y todo eran parte ya de, de, del bolsillo de nuestros padres. Entonces, cuando el programa quiebra... <risa> no, el programa quiebra, el programa quiebra justamente por su... Ana María tuvo que marcharse, recibió una mejor oferta... Ya de trabajo en el interior del país. Eh, inmediatamente, como te decía, el programa no estaba quizás facturando lo que ameritaba. En aquel momento, el propietario del 49, señor González, nos dio la oportunidad de comenzar gratis. Pero luego, ya cuando se vio la aceptación y él pensaba que podíamos comenzar a facturar, ya venía, ya venía entonces el cobro. Ya vino el cobro. Vino el cobro. Entonces, imagínate tú. Un programa sin facturar, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Cuando eran gratis, te tuvieron que facturar algo. Claro, ya eso, claro que sí. No, llegaba para la menta, por lo menos. Llegaba algo, quedaba algo, pero no lo suficiente ¿En para... ¿En ese momento la televisión no facturaba lo que factura ahora? Eh, no, en ese momento no. No, en ese momento te puedo asegurar que no. Todavía la, lo, los empresarios no confiaban Te todavía? puedo decir que en ese momento quizás uno de los comerciales más caros que podría tener comercial, comer, eh, eh, productor alguno quizás eran 5 mil pesos el más caro en aquel momento estamos hablando de, de, de, de una suma que, grande, que, en ese muy momento. grande el comerciante yo me acuerdo que yo le preguntaba a un colega periodista muy eh, eh, afamado en ese tiempo en Telenor claro como plataforma eh, le cuestionábamos le decíamos esa publicidad me dice el, eso sale en 5 mil y yo wow en aquel momento era mucho dinero tú mucho me, dinero tú mencionabas que al principio eh, escuchaba mucho radio ya tú trabajando en el canal 49 no te ¿No intentaste introducirte en, en radio? En Introducimos un en la radio también. En ese momento creo que relativamente también... En ese tiempo había un... Había un meses después... Había, había pilares de la, de la radio o, o un anillo que tal vez no dejaban que personas nuevas entraran. Eh, bueno, creo que no, quizás no. Quizás lo que faltó en ese momento fue la inspiración y una persona que en el caso nuestra inquieta, que sintiera el interés de hacerlo, porque cuando tú quieres hacer algo, tú te impones. Y si ven tu talento, te captan inmediatamente y, y logran, ¿verdad? Me recuerdo justamente, Génesis, a propósito de eso, de la radio, que en ese momento nosotros recibimos la oferta de trabajar también, de formar parte del staff de un programa radial que era, se transmitía a partir de las 9 de la mañana, creo que era por Radio Merengue, se llamaba El Gobierno del cibao que era conducido por el empresario eh, Rafael, eh, Rafael Soriano y como co-conductor también Rey Peña Rey en Peña. ese momento. Sí, estábamos ahí al lado del, de Rey Peña y de Rafael Soriano, donde adquirimos mucho conocimiento en la radio también en ese momento. En ese momento. sí Bueno, luego de salir del programa de Deportes Live, 49 del 49, ¿llegas a Telenor o pasa Llego, llego, llego a Telenor. Uh -huh. Llego a Telenor y me llega, ¿En qué plataforma llegas? Eh, un colega periodista nuestro, en aquel momento nos decía, Vladimir, ¿qué te pasa que ya no te veo en el, en el, en el 49? Yo le decía lo, ocurri, lo que ocurrió. En ese momento me dice, ¿qué te parece si forma parte de nosotros del programa que conducimos por el Canal 10 los sábados? ¿Cómo se llamaba ese programa? Almuerzo Sabatino. Okay. Almuerzo Sabatino. Formamos parte de Almuerzo Sabatino. En ese momento, ahí continuamos con la sesión de deporte, de almuerzo sabatino. Seguías con deportes? Con deportes, almuerzo sabatino, en la, en la forma de deporte. Nos mantuvimos un gran tiempo en el deporte. Nos mantuvimos un gran tiempo en el deporte. Y luego entonces, ya de almuerzo sabatino, agotamos un tiempo, mucha experiencia, un apoyo rotundo. Llegar al almuerzo sabatino, inmediatamente me conecta con la en, de un proceso de empatía positivo con el presidente de la empresa Telenor, que inmediatamente capta también eh, lo que nosotros éramos en ese momento y prácticamente ya siendo estudiante de términos de comunicación social, mención periodismo, llega la oferta entonces. Entrar a otro programa De entrar a Telenor A, Telenor. a formar parte de Telenor de la familia A formar parte de Telenor En ese momento quizás Empezaste como en Telenor eh, uh -huh. Empecé como reportero de NTN Pero previo a esto Previo a esto de, de empezar de, Permíteme corregir uh -huh. Uh -huh. Yo recibo una llamada Me recuerdo como ahora Justamente como a esta hora de la tarde Del colega periodista Y maestro Pedro Fernández Pedro Fernández. Pedro Fernández, me recuerdo que estábamos en ese momento, ya estábamos involucrados en el proceso, en ese momento eran los inicios de concón Quemado también, como siempre estaba la mezcla de la cultura, del arte la música. y de la música, llega entonces, entonces la llamada. Quien te dio la primera llamada entre el fue fue Pedro, Pedro Fernández. Fernández. Recibimos la llamada de Pedro Fernández, siempre mantuvimos un contacto con Pedro Fernández, amistoso desde aquel momento, desde que éramos estudiantes de comunicación, y Pedro me dice, mijo, ¿quiere trabajar? Pues claro que sí, Pedro. Mañana preséntate a Telenor para que sea, para que comience a adquirir experiencia ya redactando noticias en la página telenor.com.deo. En nuestro portal. En nuestro portal. En el portal número uno. ¿eh? Sí, mismo. Y llegamos entonces a telenor.com.deo. Uh -huh. Duramos un tiempo ya redactando y... noticias. Redactando noticias. En el, en, el, en el proceso claro de pasantía, en el proceso de pasantía. Luego de agotado el proceso de pasantía, ahí es que llega entonces ya la oferta por parte de Julio Vargas, que debo de, de, de aclarar que en ese momento ya nosotros conocíamos, conocía a Julio Vargas. Julio siempre fue un gran respaldo para, para el teatro, TeleNor desde siempre ha sido un gran respaldo, un gran soporte para en lo cultural, en lo cultural y lo que hemos estado, en, lo, en lo que hemos estado involucrados. Entonces Julio conjuntamente nos hace la oferta de formar parte entonces ya tanto de de TeleNor.com.do así como también para NTN Noticiero TeleNor en ese momento. NTN. NTN. Ya, ya entras tú como reportero de NTN. De NTN. Ahí entramos Entonces, conjuntamente en ese tiempo. Bueno, años después te voy a decir un poquito más sí, adelante sí, lo que ocurrió. sé. luego de NTN, pasas a de mañana. Luego de NTN, luego de NTN, si sí, justamente eh, surge el proyecto de mañana, que se transmite por el, por el canal 10 de nuestra empresa Telenor. Ahí entonces, de la mano de en aquel momento de Yeye Concepción y Yerian La Antigua, ambos, se producía ese espacio. Yeye Concepción, inmediatamente, ¿verdad? Eh, eh, eh, nos acoge en aquel momento como productor de, de Mañana y nos hacen la oferta entonces de realizar la sección ya de noticias, todos los días en la mañana, de hacer 10 minutos de noticias... 10 minutos... ...tú decías noticias... 10 minutos de noticias... ...tú presentabas la noticia... ...sí ...era una sesión de noticias... ...dentro del mismo segmento ya... ...dentro del mismo... ...igual como tú lo haces ahora... ...como lo hacemos ahora... ...llega el momento... ...de la mano... ...verdad... Yeye te introduce a hacer este tipo de noticias... ...Yegé... me lleva de mañana ya para la noticia... ...conjuntamente luego después que Yeye ...ya agota su proceso en de mañana... ...y que parte hacia otro lugar... ...quiere entonces al frente... Yerjan La Antigua, okay. en ese momento que ella es Yerjan La Antigua, y seguimos trabajando de la mano entonces durante todos estos años, de la mano con Yerjan la Antigua, conduciendo la sesión de noticias del programa de mañana. De mañana. De mañana. Fue el segundo paso allí en Telenor de mañana. Todos sabemos eh, que el programa Sobre todo fue eh, iniciado por el periodista eh, el señor Taveras. Que Rafael Taveras. Que lamentablemente falleció. Así es. Y luego pasó otra persona. Luego esa persona sale de la empresa. Y te dan la oportunidad a ti. ¿Cómo, siendo un reportero, un reportero y siendo una persona que solamente tenía un espacio pequeño en, de mañana, en el, en el segmento de noticias, conduce un programa solo? Le dan ese protagoni protagonismo solo en un programa de televisión. ¿Cómo llega a eso? ¿Para ti cómo fue? Yo no diría protagonismo, quizá el término no sea eso. Quizá el término fue reconocer el trabajo y la fidelidad que realizamos durante todo lo que, que, que teníamos o que tenemos, que tenemos hacia la empresa. Eh, lamentablemente, ¿verdad?, recordar ese momento trágico de la muerte de, de nuestro inolvidable colega periodista Rafael Taveras, duele bastante. Y, y recordarlo, ¿verdad?, me llena en estos momentos de, de mucha nostalgia. Porque con Rafael nosotros llegamos a, a materializar, a, a, a crear una gran amistad, más allá de, de, de, del trabajo laboral. Pero bueno, Rafael está en un gran lugar. Lamentablemente muere Rafael Taver en ese fatal accidente. Entra otro colega periodista, sobre todo. Luego ese colega periodista, por motivos, ¿verdad?, eh, sale... De, de, de, de sobre todo, en ese momento me entero de la información y nosotros pensábamos que podíamos ya eh, empoderarnos de ese proyecto, formar parte de ese proyecto. Hablamos en aquel momento con el señor Luis Vargas, en ese momento ejecutivo, alto ejecutivo de Telenor. ¿Usted? Me dices que hablamos en sentido de que tú fuiste donde Luis. Fui donde Luis, fui de Luis. Hablé con Luis eh, cuando le planteé la necesidad que sentíamos de demostrar ya que nos sentíamos un poco más maduros, capacitados Capacitado para, para, para, para conducir ayudar. el espacio. Y él me decía, ¿usted cree que sí? Yo le decía, confíe en mí, confíe en mí que lo voy a hacer. Yo sé que lo puedo hacer. Y me dio el voto de confianza. En sobre todo. En sobre todo. Sobre todo comenzamos inmediatamente eh, ya llevando, porque veníamos de conducir sección ya en de mañana y teníamos la experiencia. Lo que teníamos era que extender un poco más, llevarlo a una hora, a una hora. bajo un guión también, verdad, estructurado, que es ya un programa, una producción. Inmediatamente nosotros comenzamos con sobre todo. ¿Tú no te, tú no te sentiste un poquito intimidado, ya que en ese horario habían personas y personalidades de San Francisco de Macorís que tenían ya eh, un rating sumamente bueno eh, de ese horario. En eso estaba el señor Pedro Fernández, eh, estaba el señor Vargas Lima, el eh, señor eh, Galvez, que en ese momento tenían su, su, su público, ya su público en lo, en lo que se, se respeta a noticias. Ya tenían ese público. No sentías tú... Mira, Génesis, ¿la carga era un poquito difícil? No, no, porque es como te digo, cuando tú tienes tu, tu, tu cuando tú tienes un interés y cuando tú quieres hacer algo diferente, eh, tú te impones. Y yo siempre, y yo siempre, mira, he dicho algo. Para mí no existe ni siempre habrá una competencia. ¿Por qué? Porque yo soy de las personas que pienso que cada quien hace su trabajo. ...muy bien y de la manera que entiende... Sí, o sea, pero tú entiendes que el, el programa tiene una buena posición... No, claro que sí, yo, enti para ti, yo para, entiendo ahora... Tú, ¿Para ti? Para ti tú, ¿Tú entiendes que el programa ha crecido en el sentido de rey. Bueno, yo entiendo sin temor... Los últimos años. Yo entiendo sin temor a equívoco... ...que sobre todo por el canal 8 de Telenor... ...es el programa... ...sin querer ofender a nadie, ¿verdad? ¿verdad? ...en el horario de 12 a 1 de la tarde, que se entienda? De 12 a 1 de la tarde de la televisión regional del nordeste, sin dudas, sobre todo es el programa Más visto. preferido por los nordestanos, preferido. ¿Y tú crees que eso ha sido una escala de, de, de aumento en, en, en, en personas que te siguen, en personas que ven el programa? Creo que sí. Sobre todo va aumentando. Creo que sí, creo, creo que sí, porque eh, a medida de que va pasando el tiempo, así como va madurando la persona, así mismo va madurando el interés del público el interés de, del empresariado, que ya la visión es otra, eh, la madurez se impone. Entonces creo que sí, que ha avanzado en ese eh, en lo que tiene que ver con, con, con la audiencia ya desde el espacio. Eh, Claudio, pasó un inconveniente eh, hace aproximadamente casi un año de, con un oficial de la policía donde hubo un incidente donde tú y el oficial de la policía discutieron. Hay personas que entienden y asumen que tal vez tú fuiste un poquito agresivo en la forma que le hablaste. Mira, el periodismo, el trabajo periodístico es un trabajo de muchos riesgos, de mucha adrenalina. Ver las informaciones, ver la noticia por la televisión sentado en tu televisor Tú puedes colocar un abanico, tú puedes estar debajo del aire, tomar, comerte un helado refrescante, un bizcocho. Ahora, buscar la información y vivirlo es otra realidad. En ese momento, nosotros estábamos cubriendo eh, un acontecimiento en la UAS, protestas que llevaban a cabo estudiantes. Nosotros estábamos de la parte ya manifestantes. Nunca la policía hasta ese entonces había lanzado bombas lacrimógenas contra los manifestantes, porque siempre nosotros hemos mantenido con la policía eh, un respeto, un respeto hasta el tanto que nos conocemos todos, cada quien hace su trabajo y, y nos respetamos ambos. En ese momento yo me sentí mal, porque incluso quien lanza las bombas lacrimógenas contra nosotros en ese momento, era un agente policial que nosotros considerábamos en ese momento una persona eh, amable con nosotros, ¿verdad? Que manteníamos... nos reprimieron, nos lanzaron bomba En ese momento eh, nos sentimos muy mal físicamente, sentíamos que la respiración se iba, sentimos que prácticamente íbamos a morir en ese momento. Y cuando yo llego en ese momento de sofoque, ¿verdad?, eh, por, por los efectos de los gases que me habían provocado incluso hasta perder el conocimiento, es que llego donde la gente y le digo, comandante ¿qué pasó ahí? y él me respondió de una manera que en ese momento yo entendía que no era la adecuada ¿la falta de respeto la, al periodista? Eh, quiz, quizás no tenga que respetarme, porque yo no soy quizá autoridad, la autoridad era él en ese momento ahora bien, la forma como habla porque siempre como se dice, una acción provoca reacción. una reacción en ese momento, en la forma que él me habló yo entendía que no era la adecuada, no era la apropiada y me llevó entonces a yo responderle de una manera y a contestarle de la forma que entendía. Pero debemos de aclarar que ese agente en la actualidad, luego ¿verdad? De, que, de lo sucedido, del altercado. De, de, del altercado y todo lo que pasó, es una de las personas con que mantenemos un gran afecto dentro de las filas de la Policía Nacional. Y debido respetamos. a que sí, en ese momento luego sostuvimos eh, general, un encuentro, aclaramos la situación. Y días después entonces aclaramos y hay un, una, una gran amistad entre nosotros. ¿Cómo mantienes un grupo radical, como el grupo que tiene el grupo cultural y radical? Con un papel serio como periodista. ¿Cómo puedes tener ese equilibrio? Es que mira, lo que nosotros hacemos en Concón Quemao es algo bien serio. Concon quemao es un grupo de música de contenido social donde prácticamente lo que se transforma en Vladimir y con Conquemao, quizás sea la vestimenta. Quizás sea la vestimenta. Pues sigue que, siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, Vladimir, que usa otro atuendo, quizás se pone un suéter más ligero por, por, por lo que sucede en el escenario y todo eso, pero es el mismo Vladimir con las mismas, con sus mismas ideologías, con sus mismos pensamientos sociales, eh, pero sobre todo, como siempre, nosotros mantenemos esa energía de servir, de servir como siempre De mantener el Es, es bueno que tú me digas eh, eso de, de servir Y de lo, de lo social Porque hay personas Que entienden Que tú eres muy bueno En la manera de comunicar Pero hay personas Que dicen Que tú no Eres muy crítico ¿Tú no te consideras Muy crítico? Mira Como periodista Si criticar Es Tú comenzar A decir cosas Atacar personas a sobornar personas, a chantajear personas, a irrespetar personas, su moral y su dignidad. Entonces, yo no voy a ser crítico. Yo, sin temor a sin temor equívocos, me puedo decir que quizás sea de los pocos periodistas en este pueblo que expongo los hechos. Quienes lo hagan también, eso está muy bien. Yo expongo los hechos. Tú nunca me vas a ver a mí emitiendo juicio de una persona eh, X. Si yo veo que un ciudadano es arrestado por la policía, acusado de robo, de hurtar, tú nunca me vas a ver calificando esa persona como ladrón, asegurando que es un ladrón. Nunca lo seré. Yo expongo los hechos. Que sean las autoridades... Que sea la justicia, que sean ellos quienes opinen se y que se encarguen de eso. Yo expongo los hechos. Eh, hay personas que te sienten que, como tú eres una persona que salió desde abajo y tienes una posición eh, que, a través del sacrificio, el trabajo, que te ha superado, hay personas que te notan un poco arrogante. <risa> no, ¿Por qué? Hay personas que, que, te, que te tienen de esa forma, o sea, que tienen ese concepto de ti, ¿por qué? Erróneo totalmente, quizás sean aquellos que no me conocen, quizás sean aquellos que no conocen a Vladimir, que no han tratado a Vladimir. Yo no tengo motivo por qué ser arrogante, por qué ser prepotente ni nada de eso, porque tú mismo lo decías, yo soy un joven que he sabido superarme, que he sabido formar mi familia, eh, con mucho sacrificio, conjuntamente con mi esposa, eh, con mis hijos, que hemos venido trabajando dignamente. Yo le invito a esas personas que quizás tengan ese concepto de mí, que quizás sean muy pocas, muy pocas, eh, que me traten, que, que, que, que me traten, que me, que, me, que, me, que me llamen, que me conozcan. Yo siempre, yo, hola, yo, quiere, yo, Claro me me que sí, mira, yo soy una persona del pueblo, yo soy un joven del pueblo yo soy una persona que lo primero que le digo a otra cuando me trato con ella cuando se acercan a mí es yo soy tuyo trátame a tus órdenes entonces yo le invito a esa persona que me trate eso es falso totalmente hermano dicen que tú has dicho que tú eres el más querido de san francisco de macorís tú la consideras el más querido de san francisco de, macorís? ¿De san francisco de macorís? Tú eres el más querido. ¿El más querido en, en, en qué ámbito? O sea... El más querido como, perso como persona pública. Eh. ¿Eres el más querido de San Francisco de Macorís? Soy uno de los periodistas más mimados de este pueblo. Gracias. No es más, uno, más uno de los más queridos querido, y yo los quiero a ellos también. Soy uno de los más queridos de este pueblo, de San Francisco de Macorís. Porque que nosotros, gracias a Dios, hemos hecho un trabajo en una plataforma, en una empresa que le sirve a su gente. Y como nosotros tenemos esos ideales de nuestra empresa Telenor que le sirve a su gente, que, no, que, que ha sido inculcada por nuestros superiores, nosotros tenemos eso por dentro y nosotros eso es lo que le transmitimos a la persona. Soy uno de los más queridos de este pueblo como periodista. ya ya antigua para ti. Un gran profesional, un gran ser humano, una persona de la cual hemos aprendido bastante de sus consejos y ha sido sin duda un gran... Soporte ya en el ámbito de la producción y del trabajo que nosotros hacemos. Un gran profesional. Eh, para finalizar, tu vida familiar. Eres muy. En tus redes sociales expresa un cariño por tus hijos, por tu hijo, por tu hija, por tu esposa. Cuéntanos de la, de la vida familiar, que en estos tiempos se ha perdido un poco eso. Lo más sagrado. Lo más sagrado y lo más importante. Y mi gran preocupación al mismo tiempo. Eh, mi preocupación, verdad, porque hay hijos y todo padre que se formó bajo los buenos valores y que en estos momentos ve una sociedad que se ha ido degradando, que ha ido perdiendo su esencia, su entidad, eh, ha perjudicado a la juventud y tenemos esa gran preocupación de, de, de que nuestros niños, de que nuestros hijos se formen en este ambiente. Pero cuando se impone eh, una buena formación por parte de los padres, yo creo que podemos superar eso. Conjuntamente con mi esposa y dar mis Arias, periodistas, ma maestras también, nosotros estamos haciendo ese trabajo. La familia es lo más importante. Pero lo más importante, más importante, sin duda, aunque se, se escuche un cliché. lo eh, más importante. Parte de nuestro crecimiento personal, espiritual. Es tener una base familiar. Y dentro de la forma ha sido la familia. La familia, desde el tronco hasta la familia que hemos cosechado y que hemos mantenido y esperamos mantener durante toda una vida. Génesis, ya terminamos. Terminamos. Eh, a las personas, gracias por, uh -huh. y gracias a ti por conocer mucho de tu vida personal, de tu vida profesional y cómo empezaste en estos medios. Y a las personas que no, estamos aquí en Suchi Dubai, aquí en la 27 de febrero con Castillo, eh, frente al Parque Duarte, a las personas pueden venir aquí a tomarse su cafecito, comerse su sushi, comprar algún perfume, porque tienen tiendas de apartamentos. Y aquí... Luego aquí, de la entrevista, no, va, entonces viene, vamos como sushi Vamos a comernos un sushi. Ahí mamá. Vlad y yo. Y a las personas, suscríbanse al canal. Eh, recuerden darle a la notificación, a la campanita, para que les lleguen los videos primero que a los demás. Y gracias por seguirnos en nuestro portal Telenor. Y gracias a Vlad. Gracias a ustedes.